Así que comencemos. Para comenzar, les traigo las novedades que trae Cartoon Network para este venidero mes de agosto, donde uno de sus principales destacados es su nueva serie original, Summer Camp Island, la cual tendrá en nuestra región el título de Campamento de Verano. Por otra parte, también se reveló un nuevo arco de Hora de Aventura para el canal, se trata de Hora de Aventura Mañana. En este especial de cuatro episodios, Jake se va por un viaje espacial navegando por distintas dimensiones sin imaginar que en la Tierra de U, el ejército de Gumball se prepara para atacar al dulce reino. ¿Podrá Jake navegar en los portales sin la ayuda de Finn? Otro nuevo estreno es Oswaldo, una serie animada de Brasil realizada por el canal conjuntamente con TV Cultura. La misma cuenta con la producción de Virtual Studio. Oswaldo es un pingüino preadolescente que vive en Río de Janeiro con sus padres adoptivos. Sus aventuras comienzan cuando empieza a frecuentar en una escuela con seres humanos, con quienes vive diferentes situaciones. Oswaldo llegará a las pantallas latinoamericanas en Cartoon Network cada jueves a partir del 16. Y hablando de nuevas series, Cartoon Network anunció una nueva comedia de ficción llamada Elliot from Earth, una serie creada por el equipo del Reino Unido responsable de otra producción original del canal, el increíble mundo de Gombal. La historia cuenta las aventuras de un chico humano que vive en una nave espacial junto a diferentes alienígenas de todo el universo. El creador de la serie, Kazuto, menciona que la historia de Elliot siempre la mantuvo en mente, y trabajando en distintos roles en Gombal se presentó la oportunidad de llevar su proyecto a la vida. La producción de la misma comenzará en septiembre, de 2018. En otras noticias, los Emmy Awards ya fueron anunciados y para esta edición se presentan Big Hero 6 de series y Rick and Morty, ambos nominados por primera vez. Por otra parte, Cartoon Network se encuentra dominando la categoría de programas cortos animados con cuatro de las cinco nominaciones, donde podemos apreciar a Hora de Aventura, Steven Universe, Teen Titans Go! y Escandalosos, mientras que la quinta nominación pertenece a su compañía hermana Adult Swim con el especial Robot Chicken. Freshly Baked. La votación en línea de la ronda final comienza el 13 de agosto. Los premios Emmy de las Artes Creativas se presentarán los días 8 y 9 de septiembre en Los Ángeles, seguidos por el resto de los premios Emmy el 17 de septiembre. Continuando con las noticias, ya se han revelado las imágenes oficiales del reboot del icónico personaje de los 80s, Shira. Tras el anuncio del elenco que presentaría sus voces a las nuevas aventuras de esta heroína, casi no se encontraban noticias de este regreso. Hasta hace poco que se revelaron las primeras imágenes de esta serie animada. La protagonista de Shira and the Princess of Power, tal como la serie animada de 1985, es Adora, quien fue secuestrada por la horda malvada cuando era un bebé. La trama no tratará solo de descubrir su verdadera identidad o que su compás moral estuvo al revés todo este tiempo, sino que Adora también tendrá que aprender a vivir como Shira. Todo esto es parte del viaje del héroe de Adora, cuyas aventuras como la heroína Shira llegarán a Netflix el próximo 16 de noviembre, pasando al mundo de Nickelodeon vuelven los Rugrats. La serie de televisión conocida como Aventuras en Pañales regresará al cine y la televisión. Para este regreso se tiene programado un rodaje de al menos 26 nuevos episodios para el año 2020 y una película que posee previsto se estrena el 13 de noviembre de 2020. Nueve temporadas y 172 episodios se emitieron entre 1991 y 2004, logrando un gran éxito que dio pie a tres cintas, Rugrats The Movie, Rugrats in Paris y Rugrats Go Wild. Para este regreso, la serie contará con los aportes de los productores ejecutivos de Arlene Klaski, Gabos Cuspo y Pau Germain, quienes fueron los creadores originales de Rugrats, y la película tendrá un guión con la firma de David Goodman. Ahora pasemos al evento principal de la cultura geek de cada año, la San Diego Comic Con, que con el pasar de los días nos ha revelado fantásticas novedades de nuestras series favoritas y aquí te las traigo. Durante el último panel dedicado a Hora de Aventura en la Comic Con, se informó que el episodio final, Ultimate Adventure, será emitido el día 3 de septiembre a través de Cartoon Network. Durante el panel también se ha demostrado que habrá dos nuevas canciones, una de Vimo y otra de Marceline. Actualmente ya se encuentra el tráiler disponible. Por otra parte, al fin ha sido revelado el tráiler oficial de regreso de Invasor Sim con su película Enter the Floor Poops. El mismo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Nickelodeon, y en él podemos apreciar los nuevos diseños que han sido aplicados a nuestros personajes favoritos. Se sabe que esta será una película pensada para distribuirse por televisión, en la cual Sim descubre que sus omnipotentes líderes no tienen intención de venir a visitarlo al planeta Tierra, por lo que pierde la confianza en su propia raza alienígena. Dicho hecho, lo aprovechará Deep para sorprender al pequeño extraterrestre. ¿Qué opinan de este regreso? Regresando a Cartoon Network, en el panel de Steven Universe tenemos dos grandes revelaciones. La primera de ellas es un vistazo a la mirada de Diamante Blanco como promoción al nuevo capítulo capítulo a estrenarse llamado Lex From Here to Homeworld. Alerta, las siguientes imágenes contienen fuertes spoilers del capítulo recientemente estrenado. Sin más, continuamos. En este capítulo, Steven convence a Diamante Amarillo y a Diamante Azul de ayudarlo a curar las gemas corruptas, pero ni siquiera el poder de tres diamantes juntos será suficiente, por lo que deberán recurrir a volver al planeta madre en busca de Diamante Blanco. Allí, finalmente podremos apreciar en todo su esplendor la apariencia de Diamante Blanco. Además de esto, también fue revelado un teaser trailer de lo que será Steven Universe la película. Por ahora no se ha hecho público ningún detalle sobre el argumento, pero podemos notar que una nueva gema hará aparición. Para finalizar, Marvel hace acto de presencia en la animación con un nuevo tráiler para su serie animada Marvel Rising Initiation, la cual llegará a la pantalla chica a través de Disney XD el 13 de agosto. Y ahora pasamos a una noticia de último minuto, alerta, las siguientes imágenes contienen fuertes spoilers. Sin más, continuamos. Y es que en Teen Titans Go la película, luego de los créditos, se hizo presente una escena postcréditos en la cual los jóvenes titanes originales hacen acto de presencia para dar un importante comunicado. This is the Teen Titans lo que nos da a entender que en un futuro cercano los jóvenes titanes están de regreso, lo cual de hecho si lo piensan tiene mucho sentido, ya que en un episodio de Teen Titans Go, un villano les hace entender que ellos son un reboot, evento que fue ocasionado por el poder de su control, mientras que les muestra imágenes de cómo solían ser los jóvenes titanes. En dichas imágenes se pueden apreciar a los titanes de la serie original. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas, ¿crees que volveremos a ver a los jóvenes titanes? En acción? Entre otras noticias, me complace anunciar que ya se encuentra disponible un pequeño adelanto de lo que será Infinite Train, una de las series más esperadas a estrenarse este venidero año 2019. En el año 2016, Cartoon Network lanzó un corto animado llamado Infinite Train como parte de su programa de pilotos para artistas, el cual rápidamente se convirtió en un éxito viral. Sin embargo, tomaría otros dos años para que el canal finalmente confirmara que el corto se convertiría en una serie con Completa. En este primer vistazo podemos apreciar que los rediseños de los personajes ya han sido aplicados, los cuales mencioné en un vídeo anterior que pueden encontrar en las tarjetas de información. ¿Qué aventuras le esperarán a Tulip en su viaje en el tren infinito? Lo sabremos en 2019. Bien, antes de terminar me gustaría agradecer a Jesús Alexander Figuera por este lindo dibujo, realizado con el estilo perteneciente a sus ilustraciones. Si tú deseas enviarme uno, puedes hacerlo a través de la página oficial de Facebook de Darktoons, donde donde también puedes encontrar más noticias. Te dejaré el enlace en la descripción junto con mi Instagram y Twitter para que me sigas. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.